Desde América publicaron un video de Pamela David y dispararon las dudas. Esta tarde publicaron un video para mostrar el look elegido por Pamela David para conducir su programa en el arranque de la semana. Y el ángulo elegido para filmarla no la favoreció. Más bien, no le hizo justicia. Y disparó las dudas. Mira al final de la nota. Pamela David se luce con su característica elegancia en su programa, Pamela a la tarde. Sin embargo, el camarógrafo que la filmó no la tomó desde el mejor ángulo y el resultado de las imágenes generó dudas y críticas. En el video se la ve con un mono negro por encima de los tubillos, bastante al cuerpo, zapatos también negros, con tacón y anteojos de marcos negros. ¿Está embarazada Pamela? Signo de interrogación, preguntó un usuario al ver las imágenes en donde se observa a la mujer de Daniel Vila con algún que otro kilito de más. Cómo pasa el tiempo para todos, consideró otra usuaria. Vieja, fue otro de los comentarios que le dedicaron a la morocha nacida en Santiago del Estero. Sin embargo, es difícil que esté en la dulce espera.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 No voy a tener más hijos, voy a seguir feliz con mi pancita. Voy a seguir siendo la que disfruta de su cuerpo, comentó en una entrevista con Por si las moscas, de la 1110 barra radio de la ciudad. Nunca voy a tener los abdominales marcados. Voy a seguir siendo la que disfruta de su cuerpo me siento sexy igual. Dejen de joder con los abdominales. Soy una persona a la que no le gusta la gimnasia, remarcó. ¿A vos qué te parece?.